Muy buenas a todos chicos y chicas, bienvenidos un día más a mi canal, aquí Bandolero 7.0 y continuamos con No Man Sky Expedition, ¿de acuerdo? Estamos aquí con nuestra nave en el planeta este, ya tenemos ahí nuestro buga, miradlo ahí, qué guay, ahí lo tenemos, ahora después lo podemos otro rato, <ríe> tenemos nubes congeladas y tal, por aquí hay que tener cuidado, venga, centro de comercio local, ¿de acuerdo? Vamos, aquí que tenemos aquí Para comprar y vender Vamos No sé ya ni lo que necesito Ni lo que no Pedía ferrita pura El, el platino me, me viene bien también Estoy Comprándolo ahora todo últimamente Porque me lo pide el platino 7.538 Creo que vamos a tener, eh, para... Espero que sí, porque me pedía 7.500 Si no quiero recordar mal Espero que no me pida 7.550 De granite Para las fragatas nuestras Para nuestro escuadrón. Vale, y de aquí creo que no voy a vender nada <coughs> Tubérculos congelados Sí, de momento esto no lo quiero Vale, que lo hemos cogido Para generar productos comestibles Estaría bien en futuro para comida y tal Pero aquí no, no es lo que queremos Queremos hacer nuestro, nuestras cositas Y... Y nuestros logros ¿De acuerdo? Así que vamos a ver Hidrógeno ¿Cómo vamos de hidrógeno? 274 Bueno Perla viva Tenemos 4 Por aquí No sé Eso en el En el esotraje, ¿vale? 36 cristales de escarcha Ok, sí, estoy mirando mis cositas de la nave. Noticia para soldadura. No, no. O oh, sí. Bueno, no le voy a vender nada. Vale el metal. Pero esto nos daba. Nos daba polvo de ferrita. Así que bueno. Ay, mira, tenemos el inventario del carguero también. Jeje, <risa> guay. Algas marinas, las voy a vender, creo. Esto es para, para el hocino. No ha dado 100 no creo Tengo un montón Vale Ya está, creo que no voy a vender Aquí más nada, uno de polifibra que me dieron Que bueno No tengo ni idea Puede servir como conductor de energía y datos Supongo que será Vale, pues bueno Ahí estaría más o menos Una compra y venta, ¿vale? Ahí tenemos mi vehículo Vamos a ver Pasa si bueno, enciende la luz, tío Para mí que era Automática, pero muchas veces hay que darle ¿Vale? La internilla Para que se encienda y Normalmente lo miro todo de izquierda a derecha Vale, empiezo por aquí y me hago un 360, ¿vale? Y voy viéndolo todo y así no me dejo nada O lo menos posible Ahí tenemos otras dos cajitas Aquí Vale, nos quedan 17 horas para que termine la expedición Cuidado que había... ¿Alguna vez hay cosas por aquí? Por los techos y tal y... Que tenemos muchos huevos de esos susurrantes Y poca cosa más Veremos a ver Cargamento ahí Iremos a por él, me supongo Maquinaria dañada Cargamento Vale ahora que ir a por esos tres, me parece No lo sé A ver, porque está la cosa chunga Y no hay salida en nada, ¿no? ¿Esto qué pasa? Vale, es de... De a dos, no o pues vale, vamos a ver. nuestro Buga. Un momentillo. Me acuerdo el Buga, amigo. Vagabundo. <ríe> Nada, que nombre que le han puesto le podemos cambiar el nombre. Ojo, eso, el bicho ese, tío. Otra. Pero, tío, el bicho ese es mortal, ¿eh? Ojo ahí como nos coma, ¿verdad? Buah. Primas cositas, ¿vale? Más, ah, mira, no está el cargamento. Aquí, por aquí, anda. No tengo el pasearla. Todavía no. Pues debería de tenerlo ya, ¿eh? Debería tener mis pasearlas, tío. Vaya. Low. ¿Qué estamos, ha hecho? Por lo menos el uno Cobre, ahora no tengo cobre y no puedo hacerlo. Cadmio menos todavía Y emerilio menos todavía Bueno, no podemos hacer ahora mismo el pasarla Tampoco me importa, ¿eh? Porque eso, aparte, no, no nos da gran cosa Vamos, arreglamos esto Ok Mira, okay. Yeah, pues Estupendo vale, Otro módulo de protección tóxica no, vale Antes de que venga la tormenta Hay que darle esto también, ¿eh? A ver no se me olvide Guardar y trazar De acuerdo Si me deja Tan abierto, ¿qué pasa aquí? No se abren, ¿eh? No se abren Este, sí Venga, pues nada. Vamos para adentro. Aquí estos refugios. Venga. Esto nada. Y esto es nanites. Nos viene muy bien. Todos los nanites. Muy bien. El cargamento ya lo hemos mirado y no ve nada. Había más cargamento. No estoy muy claro. Se le va enterrada, no, no. Tenemos cobre también, pero bueno, módulo de tecnología, de plata. Oye, eso estaría bien. Un depósito de plata, ¿eh? Y hay por aquí cerca, oje. Muy bien. Asentamiento menor. en área dañada, creo que la que hemos mirado. Descargamento ese, creo que también lo hemos mirado. Entrenador de expulsión. Eh. Sí, ahí nos pidió unas cosillas. Ya, ya, ya lo saqué, creo, ¿eh? Eliantemo Un material nuevo Un poco más, ¿eh? Este qué? ¿Ni me lo marca? Ah, vale pues No sé ¿Por qué no me lo marca? Plata Y plata Pues está cerquita, ¿eh? Se de plata Y cuando andamos buscando plata ahí por Por todos lados bueno, vamos a ver ahora la platita y sé dónde está. Okay, estamos aquí otra vez. Esta enciclopedia, Por una palabra Gek. Muy bien. Y, y nada más, ¿no? Ok. Aquí nos dan carbono las plantitas, pero bueno, no a lo que queremos. Oye, pues muy bien, ¿eh? Cuidado ahí tú. Bien, bien, bien. Otro bichejo. Volador ¿Aquí he marcado yo? No, no No Aquí creo que he marcado Tampoco Bueno Ya no veo ni dónde he marcado Y ahora vendremos por la nave o lo que sea ¿Cómo oh, suena nuestro vagabundo, no? Aquel, ¿eh? Pósito de plata, a ver si llegamos Vamos a la izquierda Móntate Ahí Vamos a ver Esto para atrás Vámonos Ahí vamos Ahí Yo no tengo arma Ante este para atrás Bueno Y poco. Otra, estábamos arreglando también esto Tenemos la plata, parece que sí Vale Estábamos arreglando también nuestro coche Vale, ferrita mantada, Voy a hacerla, tío Es poca la que necesito Como tengo aquí Mi refinería personal Estamos ya a tope de, de inventario Pero bueno Esta mantada, yo creo que con la La pura Meto la mitad 300 y empezamos 36 segundillas tenemos eso Mira, mientras pasa algo para, para la otra nave tío yo que sé el intensificador de señal no sé si tengo que utilizarlo otra vez o okay. qué módulo de protección tóxica que lo tengo ya petado el traje y no puedo ponérselo podría quitar el, el guante creo que lo suyo Me almacenamos tecnología Ahí mismo Me pongo este Ahí Este cohete comercial No lo utiliza nunca, ¿vale? Para vender cositas Pero bueno Qué madre mía, como llevo el traje y todo No la podemos arreglar ahora mismo Tenemos más plata y cobre, vale eh, La plata la vamos a coger rápido A ver Paquete del guante Y envía No sé, al carguero Digo, al, al vagabundo, vale No lo sé ¿Por qué hago eso? Platino, la reliquia no voy a hablar con, con nadie. La nave está fuera de alcance. ¡Ay! Bueno, esta descarcha que no lo pedía, ya no, ya no me acuerdo para qué. Para el motor, creo que era. Tenemos que mirarlo ahora. La nave del carguero. Esta descarcha. Al carguero. Bueno, para algo de espacio, si no. Manta de cristal. Nah, para analizarlo ya está, creo, eh. Ahí. Me ha dado de ¿no? Bueno, perla perlas vivas. Está el de sulfuro. Ya lo hemos hecho para. el nautilo. Esto es lo que me había dado el, el hipernúcleo de curvatura, que no va a venir fenomenal. Núcleo de alta, también. Creo que me lo pedía para algo <coughs> Para mejora y para comercio Pues nada, ahí que lo guardamos Yo que sé Después, la, el gel inestable Este también lo tenía por ahí, donde sea Vale bueno, El manpar de carga También para el carguero Hacer espacio, vale, simplemente Para tener sitio Para nuestras cosas A pesar de que estamos constantemente aumentando todo el rato ahí no hace falta Bueno, por ahí más o menos van los tiros, creo yo Ok eh, Me acuerdo para que me pedía la ferrita mantada. Nave fuera de alcance Está la multiherramienta Eso nave Aquí La de extracción de nave <coughs> Para nuestro vagabundo Para tener la extracción eh, estupendo. Un perita blanquita. Eh, aquí el puño ya lo tenemos. faltaría el cobre, ¿vale? Cobre y plata. Este manzana le me A meter A ver. ¿Ve? Ahí. Nos faltaba, vale, vale. Y yo que son tantas cosas que luego se me olvida para qué son. Bueno. Eso hay que... Luego el panel hay que comprarlo. Tenía por ahí uno, por ahí creo. Por algún lado. Aquí nos pide tritio, que también tengo tritio Pero está en la nave, creo Nos podemos Vale, las ferritas, sí Estupendo Veis para nuestras ruedas, ¿vale? Así las podemos arreglar ¿eh? Cuatro podamos Necesitamos ahora tritio Más ferrita tío Bueno, no hay problema Aquí hemos movido este El paquete del guante NQ Que verás tú luego ...para... ...para encontrarla... Yo me lo llevaría al carguero... ...habríamos de tener... Va. Bueno, ...más sitio en el carguero... ...muy buenas... panas de ...con la que llegue a la nave lo compro y tal... ...pero lo malo es que lo voy a tener fuera de, de alcance... ...el vagabundo... ...tengo que ampliar la... ...esta de fragata también... Venga, ahí está eso, tío. Ahí. Dame cobre, vale? Dame cobre, ¿qué pasa? Modo manipulador ahora, ahora, ahora. No sé ¿Qué pasaba alguna vez? Está? Plata, ah, vale, sí, era de plata, sí, sí. Yo cobre, ni cobre. No me ido por plata, que luego no. Necesitamos mucho. Me paso una hora ahí. Ok. La aleja, parece que no va muy bien. Con oh, las plantas hasta que se mueven, tío. Bonito, sí, ¿no? ¿no? Hombre, dejarme sitio por aquí, vivir. <ríe> Desaparecer. De mi vista. Están tan identificada. Ahora sí. Vale. Voy a hacer un poco de sitio prácticamente. Mineral no. Tranquillo. Ahí. Esta pura no da eso y todo, ¿eh? ¿Eh? una tormenta de esta, verás tú qué risa y pura y venga, bueno, supongo no manipulador seguimos cogiendo plata, no es mucha, pero bueno, la que sea, pues bueno. vale Espera para acá. Toda la platita. Es que se queda ahí. Flotando. Me lo llevo también. Yo creo que muy bien. Más plata, ¿vale? Hay más. veríamos bueno, Cuidado bueno, que me caigo el hoyo. ¡Cuidado! Bandolera. Bueno, bueno, bueno, bueno. Aquí estamos. De tiempo de expedición, vale, vale. No sé qué más nos interesará, vale. ¿Más plata o qué, tío? No lo sé. ¿Y el tema le pueden dar piedra del saber. Eso sí me gustaría. Vamos para allá. ¿Es lo que queremos, desde luego. Nada, yo paso de la piedra del saber, me parece. No hay para la ya está. Yo que sé, o este que me marca ahí. Cargamento, depósito de plata Está muy lejos Mi nave Y el cargamento Vale Esto aquí donde es Acción de comunicación Esta que me ha encontrado Vale Vamos para la nave, tío me Tengo que ir ya Vámonos pues vamos A si me queda el hoyo O algo A ver ya has a poco, ¿eh? Tenemos láser Si ¿Sí me puedo poner Mirando para mi nave Que no sé ni dónde está la nave Para allá Estamos aquí al lado Si ves tú Estábamos aquí al lado ¿Qué viene <ríe> esto? Si ¿Sí podrá. Mira si ¿Sí? pega bote y todo, tío Qué guapo Cómo mola Tiene algo por ahí me interese. Sí, mira, ha pillado ¿eh? un poquito de oxígeno Un poquito de carbono. Bueno, está muy bien. Nos ha quedado ahí un poquito de cobre, ¿vale? Voy a por cobre, no es mala idea, tío. Cerita y mantada Voy a hacer una poquita más, eso se puede hacer. Malo el panel de cableado. Bueno, no es lo que quiero hacer, ¿vale? Tenemos el vagabundo, pero no es lo que quiero hacer Así que ahí se queda Nos vamos en nuestra nave Puedo sacar el intensificador de señal y todo Pero que no, que me voy ya para el carguero o lo que sea Deberíamos de buscar más Más fragatas de esas No sé cómo buscarlas. Antes me salían aquí todas Ahora no, no sé qué pasa Bueno, ahí que nos vamos esta si sí la veía, ya no sé, vale, porque no veo la fragatilla esa. No enseñaba antes en el mapa. Ahí tenemos en el quinto pino otro transbordador, pero no es lo que queremos. Estación de comunicación, de esto sí hay muchas, tío. Vale, tenemos todo el planeta ahí lleno de estaciones, de estas, de comunicaciones. ahí me había salido un edificio que se me ha borrado. Y voy a ver, no sé. Mapa, como era tío <coughs> perdón que sí, claro aquí no mapa galáctico no es lo que queremos no si sé, tío antes me salían un montón de fragatas vale ahí cuenta fragatas a la venta en flota de cargar itinerante va a ser difícil esa yo creo que voy a instalar mi Mi motor mira vámonos para el espacio Aquí no hacemos nada A ver si puedo llamar a mi fragata A mi carguero que diga Me interesaría también la estación espacial Pero que no Vamos al carguero, ¿vale? Venga Entrando, iniciando secuencia de aterrizaje Carguero el templanillo. Aquí estamos Venga, vamos a ver La misióncita esta de la expedición Del motor y tal Esta no puedo hacerla, pero esta sí, ¿no? La de instalar el motor de singularidad Pues venga, vamos a instalarlo Vale Así que vamos allá Espero tener todo lo que me pedía Pues hemos cogido ahí un montón de objetos De acuerdo Ah, y a eso no puedo darle reliquia ¿qué? Ven Nada, ah, a ver vale. Mi expedición no habrá venido, tío Tarda un montón en ¿eh, la expedición Pero bueno Vamos al pasillo verde Aquí, en este niguete y había que hacer el motor no sé cómo cuando de por qué vale este no sé por qué está ahí la industria de ampliación ampliar espacio habitable en el interior de grandes naves espaciales Pazo de sale y que no ve es. Sale especialista en esa naves Ya me la hice Pues no lo veo Lo que tengamos que construir así si me entero Vamos a la cosa chavales. ¿eh? Te mando de la flota Calibrando, informando al comandante ¿Se ha terminado ya, tío? Yo creo que sí, ¿eh? Bien, bien Vuelta a casa con la flota Con la flota en la formación La nave principal Esperando informe Vámonos Bien, tío Ahora tengo que mandar otra, creo Vamos Creo que es ahí Donde tengo que hacer Lo del motor, ¿eh? Pero bueno mapa de curvatura y aquí gestionar flota vamos a ver un momentillo amigos voy a un poquito Ahí. vamos a ver lanzar otra expedición esto es lo que quiero hacer no sé si me dará tiempo a, a más corta esta vez Una hora y diecinueve. a nivel de dificultad. Uno yo creo que está bien, tío. La otra. 94. Dura un poquito más. Un poquito más difícil. Nos da Mercurio de ese. Bueno, vamos por el mercurio. Asignamos no, una nave. Solo tengo una. Nuestra fragata interestelar. Ok. Bueno. No tengo más naves No puedo Mandar más Y esto todavía no me lo he hecho, no puedo mandarlo Pues nada, comenzar expedición De acuerdo Y creo que al A ver este Esto es singularidad, esto es lo que tenemos que hacer Vale, vale pues nada, los chavales Venga, que para eso Falta este nada más el Hipernúcleo de curvatura Nada más ya lo tenía Instalado y reparado Habla con el comandante para comenzar la maniobra En espera para la inversión del cambio de marco Vale Comandante Aquí no A ver qué pasa contigo, hombre A ver qué nos cuenta el amiguete <risa> el car del carguero está tranquilo Espera mis instrucciones Nada, chavales Activar el motor de singularidad, ¿vale? Agujero de gusano que se viene y viene agujerito de gusano No sé ni por qué me voy ni nada Pero bueno, como me lo pide No sé lo que dejaremos atrás ni nada Ahí vamos con, con nuestro carguero. Espacial. Interestelar. Ya, <coughs> ya. Yeah, yeah. Ya se va parando, ya se va parando. Ya. Yeah. 1.462 años luz recorrido ¿De acuerdo? Tortura <risa> agujero negro completada ¡Toma! Logro de, completado superlumínico Hemos viajado a través de un agujero de gusano ¡Ja, <risa> qué fenómeno! Estamos hechos Ahí con nuestro Logro Bueno, vamos a ver lo que podemos Recoger. Vale, super lumínico. Aquí lo tenemos. Estupendo. Gran escudo de curvatura. Bueno, bueno, bueno, bueno, bueno. Uff. Escudo de curvatura cromático. Para evitar anomalías temporales. Cuando se intente llegar al cuerpo estelar es verde raro. se recomienda el suerte al sistema de hiperturbo del mapa galáctico el emerilio es lo que nos falta, vale son materiales que todavía raros, no, no sé dónde averiguarlo, el Indio, sí el Indio ya tengo algo por ahí utiliza la matriz computacional del hiperturbo para evitar anomalías temporales vale, es lo mismo, eh, el ordenador de curvatura temporal, es lo mismo solo que es diferente aquí lo mismo, el hiperturbo, vale Tema del motor Pues este sí lo podemos hacer Tenemos ahí los materiales Así que genial Mejora de hiperturbo recuperada Buah. Vamos avanzando Pero mogollón ¿eh? Vamos a ver Tenemos esta herramienta que va muy bien El carguero Podemos instalarlo? Sí, sí Mira tú este todavía no puedo Por el emerilio, pero... Y este por el indio Bueno <ríe> A construir Vale Ostras, tú lo que nos pides El hipernúcleo Y el espejo Poca broma <ríe> Ya me quedo sin... Sin el hipernúcleo, ¿eh? Ya no tengo más Nosotros me, me lo dieron ahí Bueno, al menos tengo la pieza de ordenador cuántico el resonador magnético, que diga Faltaría el indio y... Y el ordenador de curvatura temporal Hipernúcleo de curvatura, ¿vale? Bueno, poquito a poco Madre mía, chavales el Carguero está ahí ya a tope, ¿eh? <ríe> Madre mía Tengo que pasar también A ver bueno, lo puedo enviar a, al contenedor Ahora... No, es que no esté no, Mover y acumular Ahí lo Tengo aquí Vale, y acumulamos Y mover y acumular Perfecto Tengo aquí más cositas, ¿eh? <ríe> Madre mía Buah Chavales de tecnología que tengo por ahí Aguardando Tal de sulfuro también me lo pedía Pero yo lo... Yo lo voy a mover, ¿vale? Lo movemos. Ey. Si no, nos quedamos sin hueco y no. Ya lo caeremos como sea. Está descarcha. Muy rico, 36. Me lo pedía antes. Ya no. Amparo de carga. Eso tenemos que utilizarlo. Springet todas estas cositas. Vamos a ver Polifibra Ya ves, chaval Y algo Como de una nave o algo No sé Que hableado Ahí que te va Está oxidado No sé si teníamos la nave o qué Sí, míralo Un montón Vale, esto se puede convertir en polvo de ferrita. Muy rica. Vale, bueno, seguimos, no supongo. A ver, esto sí lo puedo bastar, tío. No sé. Apringue igual. Debe de estar por la nave. nada más que para el inventario Tela, ¿eh? Tela marinera me lo hipercúmulo Mira, aquí tenemos Ya tenemos cinco, muy bien Y vamos acumulando, ¿vale? La grasa de hidrógeno Yo qué sé, chavales, para qué la quiero? Para guardarla <ríe> Cámara de minio, igual me lo pedía, pero que. Ahora mismo no me lo pide. Aquí de reparación muy importante tenerlo porque podemos triunfar cuando tengamos que reparar algo, ¿vale? <ríe> Mientras, pues. Supongo que más lleno vivo. Que este si tenemos en la nave. Aquí. Y yo qué sé, yo creo que ya está todo, ¿vale? Un módulo de estos sí los puedo gastar. Estación de investigación de tu, de tu carguero. Es que luego una terminal de mejora de tu carguero, por eso digo el mamparo de carga y el módulo de fragata. A ver si los podemos... Vale, vamos a ver. Empezamos por la primera, supongo. Vale, ahí tenemos una pistecita de añadir nuevo espacio de inventario en el carguero. Buah, poner mamparo de carga. A ¿No ver lo que yo decía. Perfecto. Ay, oh, qué bien, tío. Vale. Ampliamos espacio y encima gastamos esos objetos que teníamos ahí sin saber qué hacer con ellos. Pues muy bien. Falta uno por ahí. Quedan menos de 20 horas por ahí para hacer los logros. Esto ya se acaba la expedición. Esta hecha, ¿vale? Hasta que comiencen otra, la número 9. Pues bueno. Hemos intentado... Completar todos los logros, ¿vale? Que hemos podido cuidado un pocos días, Pero bueno Ya lo sabemos para la próxima, chavales La próxima expedición la haremos del principio En la que veamos que, que está disponible Y seguro que no va a ir muy bien ¿De acuerdo? necesita un montón de materiales Hasta que me he aprendido lo de El de almacén de Contener de almacenamiento Y todo esto Ojo, eh Bueno, pues ya lo tenemos Piezas básicas y mejoras Vamos a ver si puedo hacer algo claro. Okay, tengo cinco módulos Pues Compramos este, el rayo de materia Vale No sé por qué, ah, tengo este El escáner, yo creía que lo tenía El rayo de materia, yo creo que me lo han dado eh y Este estaría muy bien porque nos da alcance De hiperturbo Y nos abriría estos dos espacios Que ¿no? tenemos ahí Vale, me voy va a dar este Ok, no puedo construirlo de momento, pero bueno Necesitaríamos más módulos de fragata para abrir estos planos. Mira, pues estupendo. Mira, me sobra uno que podríamos coger algo. De cultivo. Escalera. Estaría bien lo de la escalera, ¿no? Una escalera. Escalera de carguero para subir una planta o qué, tío. Para atravesar verticalmente las cubiertas de carguero. Estaría bien hacer un par de cubiertas o yo qué sé. Es que es una pasada esto, ¿eh? Es una pasada. Dios, no me digas que he gastado nanita, ¿eh? No, no, no Vale, vale, que quiero hacerme una cosa Uf, ya me había asustado Venga, me compro este Vale, que tengo los otros, pero bueno Los trasteros, muy importante el trastero, ¿vale? Para cargar Pues nada Este mismo, venga Ahí ni quiero ver lo de la... Habrá ido, pero Voy a hacer una escuadra más Vamos a ver el escuadro Gestionar el escuadro que tengo que comprarlo, ¿vale? Ahí está, me falta uno por comprar Un espacio y me pedía 7500 nanites Que no tenía, ahora sí tenemos Y abrimos ¡Oh, ahí Y ahora tenemos que ir al... a alguna estación espacial A contratar un, un piloto de esto ¿vale? Tenemos dos estoy es... Este es muy bueno, que estaba por ahí Que lo hemos encontrado este fenómeno 105 muertes confirmadas poca broma este menos vale 21 muertes lo podemos también descartar un momento dado También se puede mejorar el piloto no lo sabía vale este no este no se puede mejorar pero el otro sí el piloto y, y habilidades de la nave es peor. Bueno, yo creo que muy bien. Vamos a ir a alguna estación a ver si podemos hacer... Vale. Reclutar alguno más. Vamos a ver. Los logros. ¿Cómo vamos? Amplía tu flota, claro. Necesito cuatro fragatas más. Vale. Pero tenía por ahí una pendiente en la 3. Aquí, reclutar tres pilotos para tu escuadrón. Ahí. Vale. Tiene el escuadrón. Para reclutar pilotos en todos los lugares los que utilizan naves. Los mejores lugares para encontrar reclutas son las estaciones espaciales, cargueros y puestos planetarios. Por pues lo mismo no me, no me tengo que ir de aquí. Y mira, esta, ahora me salen otra vez los restos de la. ¿Vale? Sí, de tra, los transbordadores estos. que no sé. acabar carga valiosa. Estaría bien que nos dieran los transbordadores estos. No lo sé. A ver cómo podemos reclutar la, los cargueros. Pues nada, pues esta, ¿vale? Vamos a ver si podemos reclutar algún piloto Vamos para abajo A ver si viene alguno ¿Cuál es? La 1 Esta es la 2 es mi nave Y ahí viene uno Es un pilotillo Apañado, hombre Ahí está, amigo Wow, la nave está Allí viene A ver, hola, amigo Revisando tu nave, ¿no? Venga, vamos venga, pues nada Para el escuadrón, ¿vale? Excelente Sobresaliente Excelente, excelente 112 muertas confirmadas Estamos bien un poco daño Pero bueno Tiene potencia de escudo De maniobrabilidad eh, Una S, tío Ojo que está Un pezo nave Pues venga A reclutar Al piloto Ya tenemos otro logro Toma, vicecomodoro Me faltaba esto, ¿vale? Las tela nanitas sin querer Y no pude Abrir el espacio Mira, pues ya lo tenemos Vamos a la expedición Recogemos la recompensa Ok Ahora suprema del motor de pulso De propulsores de lanzamiento De las escudo defensivos de la nave Bueno, esto va a ser ya Mira, mira qué módulo Buah, las chavales Qué bueno. Muy contento. El otro se ha ido. A ver. Hicimos un montón de dinero en un planeta que fuimos y cogemos, cogimos allí un montón de. De plantitas, el ni, ni ese que no lo pagaba muy bien, la verdad. Bueno, aquí no viene más nadie, a ver cómo hago los siguientes logros. Este se tiene que hacer solo, tío, por tiempo. No sé yo si no va a dar tiempo esta, tío. Bueno, son las 7.25, no sé yo. Vale. Va por tiempo. Compra. Es que hay que enterarse bien de esto, tío. Si esto ya lo hemos hecho. Ahora las gestiones de flota. Adicionales Permitirá que grandes flotas realicen varias veas de forma simultánea Compras fragatas acercando a otro, otro grupo de cargaros en tu nave Ahora tu flota Completando con estas expediciones de flota Ya ves <ríe> Ya hemos hecho expedición, pero quiero la de esta Bueno, vamos a ver ¿Queremos ir por algo de esto o qué? A ver, algún logro más que tengamos por ahí pendiente eh, Este, amplia tu flota Vale Ok La verdad, la tenemos completada A me quedaría este Completar expediciones de flota y lo tendríamos, tío Ostras, qué bien, tío Cuatro, ya lo tenemos. Ok, 2.800 de mercurio. Más la capita. Necesitamos hacer este, eh. Emplear tu flota. Me queda uno y uno, tío. Y los tenemos ya todos, eh. Antes de que se acabe esto, tengo que hacer esto como sea. Encontrar fragata a la venta en flota de carguero itinerante. Las fragatas que cumplen trabajo. Que busquen trabajo, llamarán al comunicador de la nave cuando estén al alcance. Eso está muy bien, tío. Tenemos no, que buscar ahí las fragatitas estas que vienen ahí de repente, ¿no? Como la nuestra. Así tipo Star tres o algo. No Creo que puede ser esa, ¿eh? Y luego. Excavar. Esta no sé. Son las tres iguales. Vale. Este no lo tengo. El emerilio, claro, es que el emerilio trae depósitos grandes usando manipuladores de terreno. Vale, Encuentro depósito de emerilio en el visado de análisis. Depósito de emerilio se si hallan plantas que, que orbitan alrededor de estrellas verdes. Claro, es que no encontrado yo una estrella verde. Esa podíamos ir a buscarla, pero bueno, estaría bien, tío, el emerilio ese. Y ya os digo, ya serían estas de recuperación, excavar, no sé. A ver. Vale. Esta es la que más me interesa Esto es fragata. Carguero itinerante. Tenemos que buscar carguero itinerante. Eso tenemos que ir al espacio, ¿eh? Eso tenemos que ir al espacio. Pues nada. Vamos para allá. <risa> Hacia el espacio exterior. ¿Tenemos otra estación de esta o qué? Sí. Tenemos cerquita. Bueno. No es lo que queremos, pero bueno. Vale. Voy a hacerla. Bien. No sé si la hemos visitado ya esta. Pues que naves más guapas hay ahí, ahí. Menos rara. Esta me gusta. Buah. Está chulísima, tío. Eh, amigo. ¿Cuánto vendes tu nave? Así que ha estaba guardando la partida. Negociación, viajero. Venga, vamos a ver. Negociaciones comerciales está abierto este nos vende cosas vamos a ver que nos vende panel de cableado por 60.000 no lo voy a comprar a ver si arriba lo tenemos más barato vale sal ah, de momento nada no pero bueno 60.000 el panel de cableado no sé si tengo algo para vender creo que no yo no vendo nada que si no luego me hace falta Yo creo que no Yo todo lo que llevo en lo alto Es para lo mismo Ampliación del espacio De la multiherramienta Esto tengo que utilizarlo, ¿eh? la estación espacial Sí, sí, tenemos que ir ahí, tío Ostras, tú Vamos muy bien Tenemos ahí cositas interesantes Vale Yo lo tengo un panel de cableado Nada más, creo Bueno, no Venderle no nada Vamos a ver... Una ofertilla, ¿vale? Por su nave de clase A. El Washi SI7, SY7. Vale, tecnología 19 y carga 29. Es mejor que la nuestra. 9 millones, ¿eh? Uf, qué bueno, tío, yo la intercambiaba, ¿eh? Es una de clase A. Mejoran todo. Menos daño potencial, mejoran todo. Si tiene más tecnología, tiene espacios más de tecnología ¿La compramos? qué, okay, chavales ¿Cambiamos de nave? ¿Qué os parece? Lo que pasa es que se va a llevar Mis estos y me los, me los quiero quitar Vale No sé qué pensáis No os olvidéis de dejar like, chavales Si os gusta el contenido Hola, hola, hola Hola a todos muy buenas, no veo muy bien el chat Hola Fabián, bienvenido crack Quiero cambiar de nave <ríe> Nada más como lo hacemos Toda esta tecnología se la tengo que quitar Esta la tiene... El hiperturbo lo tiene ahí un poco dañado, creo O que no lo tiene cargado El hiperturbo Es que estaría muy bien, vale Si la compro, 9 millones... La tengo muy mejorada, ¿vale? Hay que quitarle algunas cosas, tío La tecnología y pasárselo aquí Lo suyo era eso, que me dejara Pasar las cosas Así que hay una manera ¿Qué hago? Me gasto 9 millones y Probamos, yo qué sé Que luego... Quitar la tecnología y pasársela directamente No sé yo Si no, pierdo las cosas, ¿vale? Si le intercambio Voy a comprarla Me gusta, me gusta está, está bien Seguro que hay alguna mejor Pero bueno Esto no pasa es de ataque, ¿no? Partillo de lo que es de ataque Este es el espacio que tiene explorador, Este es el explorador Sí, tío, yo creo que podíamos cambiar de nave. La compro y ya está. Sale un poco más cara, pero bueno. Tengo hoy 20 millones de unidades. Vale. Quiero cambiar de nave. La compramos. ¡Comprado! Ahora, ahora está mejor, ¿verdad? Ahora está mejor. A ver. El científico 60.000 vendía el, Los cables para Hombre, está de clase C, eh Pero pasa que es nueva Nave nueva, pone Vale, pero no Además, tenemos la nave actual La, la que hemos comprado, eh Nada, no me da Ok, ok No es lo que queremos Mira, pues Estupendo Un mejor piloto y todo que el que tenemos Pero bueno Tenemos nave nueva, ¿eh? Tenemos las dos, voy a intentar pasar la tecnología o algo De una a otra A ver cómo lo hago Vale <ríe> Darme un momentín Vale tengo esta, muy bien, esto hay que cargarlo y tal Tiene los sin a esto Muy bien A ver si le puedo quitar la tecnología a esta Me tengo que montar en ella la el principal cambiada Almacenar tecnología, todo esto se lo voy a quitar, ¿eh? Uf, no tengo sitio A ver, almacenar El cargamento creo que se lo tengo que quitar también ¿Dónde, tío? Uf. Esto es lo malo. A ver, a ver almacenar por aquí. Vale. Esto la tecnología y. canal lineal. Aquí. Vengo, papá. Vamos a cambiar de nave, pero ya. Almacenamos. A ver qué tal nos sale esto, ¿vale? Aquí el escáner de tecnología y todo Almacenamos me... A ver si no, pasaría algunas cosas donde sea Quiero que eso trae para tenerla a mano, ¿vale? Armadura ablativa, no sé Supongo que sí Todo lo que me dé a almacenar Vale Es un poco lío, pero bueno Estamos aquí aprendiendo. Quería bien pasar los datos Todo automáticamente a la otra nave, pero claro. Eso ya mucho pedí. Venga. Y lo vamos a hacer manualmente. A ver cómo, qué tal nos sale. A ver. El motor del pulso. Es que no sé qué más quitarle. ¿Vale? Lo dejo sin tecnología Así se puede quitar toda, tío Vale, yo creo que el escudo Esto, esto No sé si tiene lanzacohetes, eh El otro No me he fijado Se lo quito también, ¿vale? El lanzacohetes ponemos aquí Perfecto Y estas cuatro cositas Yo creo que las tiene El peño de fotones Panel de electrones extremos eh, Creo que no <risa> Almacenamos ver, vale, eso, traje Uy, este penúltimo espacio Nos vamos muy sobrados Y yo creo que estos cuatro, el cañón, el escudo Motor de pulso, vale, que se carga con tritio Y el propulsor de lanzamiento, creo que lo, lo tienen Ahora estaría bien quitarle todo esto Macho, ahora verás qué pasada A ver, acumular carguero pero Sí, sí, ya el contenedor es ¿eh? que si no vamos a llenar el carguero también Mira el contenedor tío y la nave estaría bien poder pasar todo tío a ver referencia rápida Mira, el carguero tiene 15 vale Ahí. si no va a matarla mucho va, va. Va, va. Va, va. El y un para abajo para abajo para abajo y para abajo El oro Para abajo Un torito tenemos ya Anda que no farmeo nada ni nada Venga, no vamos a tener huevos suficientes Pero bueno Vale Ya no me queda más <ríe> Venga, ya vamos a tener que llevarlo al carguero, vale La tiza para soldadura Vamos a ver, a acumular Al carguero pero. Aquí. ¿Y este por qué no está ocupado? Ahí. Vemos la nave. Panel de cableado. Muy rico. <ríe> lo quiero. Pero. No sé si llevarlo. Bueno, a ver, para lo recuperaremos, ¿eh? imagino. Que necesito cable de eso, ¿eh? importante. Mira que compré. Vaya nave. Esto Sonador magnético A ver, pone nave Yo se me imagino que será para arreglar la nave <ríe> Ahí me coge, no Es que lo tengo lleno, lleno, el carguero Ahí Volvemos a la nave Y Nada más que dice dos cubiletas de esto, a ¿eh? ver este ya mismo lo llenamos. Ok. El contenedor. Mira, tenemos aquí uno. Vale, de grasa. Mira, que la tengo ya vacía la nave esta, ¿eh? Vamos a cambiar de nave, pero ya. A ver, acumular. Vale, ya es que tengo la refinería portátil. Por eso esta apenas la utilizo. Esta para pa dejarla en base. Como no tengo base aquí en, este, en esta partida, pues bueno. Venga, nos quedaría esto El metal oxidado Preferencia rápida, ¿puedo? Eh, sí, venga, ahí mismo Vale Yo creo que ya hemos vaciado toda la nave Menos esas cuatro cosas Voy a me meter aquí O sea, refinería mientras Lo que pasa es que no tengo hueco, ¿no? Que Bueno, se queda ahí en la refinería, no hay problema Ahora te encontrarle la... La chatarra esa. Aquí el metal. Vale. Lo tenemos aquí y nos lo convierte todo en polvo de ferrita. 2200. ¿Qué os parece? 12 minutillos. <ríe> Dale caña ahí. Más A la refinería. ¿Cómo va? ¿Tiene combustible? Sí. Ahí va, ¿vale? No me pida más pues se parará o yo qué sé. Estupendo. La refinería portátil ahí. Yo creo muy bien, ¿eh? Venga Más cositas La nave vacía Nos vamos a montar la otra y vamos a ver qué pasa Esta se la podía haber quitado, pero bueno La dejamos ahí Vamos, para abajo, afuera Montamos en la nueva ¿Esta, esta era o cuál era? Yo ya no sé cuál era Ah, vale Lo mismo no es ninguna de estas No, no, estas naves no son mías Esta, esta, esta Esta sí es el sí este Nave primaria cambiada No sé si le podremos cambiar el, el nombre Venga Ya tenemos nave, ¿vale? ¿Esto que Cargar con tritio Tengo... No Esto de curvatura y tal <ríe> Muy mal Venga, vamos a... Al traje Hay que cargar todo esto Vamos bueno, que lo hace automático B con B Bueno, por ejemplo... Vale, vamos instalando todo esto Ahora aquí Más rápido Al menos Ve, Instalar Ahí, la economía Muy bien ¿Vendré para todo? Espero que sí Debo tener Dos, cuatro, seis, siete huecos Yo creo que sí Me Aquí te lanza cohetes Que yo creo que no lo tenía <ríe> Perfecto Instalamos Este de electrón extremo Panel y ¿Qué más me queda? Ya está, ¿eh? Creo que ya está todo, ¿eh? Instalado latino Deliquia A ver, el hiperturbo recuperada Para mejorar mi hiperturbo Claro, tendría que... A ver Aquí tenemos sitio El carguero, claro que sí Pues toma, ahí Instalado <risa> Podemos ir más lejos y todo Ya te digo, esto me da la velocidad de la expedición Esto tendría que arreglarlo El núcleo de curvatura mal heridio Entonces singularidad va bien De momento El emerillo ese Tenemos una estrella verde, ¿eh? Esto que no me ha enseñado ya a poner una estrella verde, pero vamos Así si es que, podríamos... Pues no lo no tengo Célula de curvatura y hipernúcleo de curvatura no tenemos. Pero bueno. Yo creo que muy bien, ¿eh? Tenemos todo esto lleno de cosas. Pero para el exotraje, so ya no tengo sitio. Perturbo Este también lo podríamos instalar, lo que pasa ya no tengo sitio. Por mejorar el hiperturbo. Vale, este sí es para. Para el exotraje. So A ver. No, no, no Vale, es que no tengo más hueco, ¿vale? En el carguero para instalar más tecnología Tendría que... Vale, de transporte de objetos Activado, nada, nada No he dicho nada Yo creo que vamos bien, ¿eh? <ríe> vamos a ver Tenía que instalar algo en el exotraje o algo Vamos para allá Esta creo que la puedo hacer chatarra y todo, ¿eh? <ríe> la nave, que hay, ¿pa ¿qué? ¿Para que la quiero, tío? No me fastidia. A mí me la hago chatarra. Y que me dé. De... Vale, en el otro lado. <ríe> Pero bueno. Así si podemos vender algo. Nada, está es lo de las misiones y tal. En el otro lado. A ver si tiene algo que nos interese. hay paneles si sí, lo tiene al mismo precio un carillo a ver compras por lo menos 10 Esto no los puedo crear yo si compras más fósforo de momento no me lo pide bueno y no sé si tenía que vender algo más o qué Tendría que hablar con todo Pero no es lo que queremos este sí A ver si le puedo dar la reliquia que es Bien A quitarme la de lo harto Vale En la otra partida sí estamos bastante Avanzados con lo que Vale Me da igual, tío Ahí este estaría No sé qué más podemos cantidad de cosas que tengo tío ampliación esto tío la multierramienta esto es lo que necesito vale a ver si me deja y a ver la fragata esta la carguero a ver si podemos bueno primero lo del exotraje, vamos a ver ah mira podemos comprar otra mejora vale eso nos viene muy bien 10.000 unidades Que me la gasto encantado Ya ves Así que mejorarlo siempre sí o sí Ahora que era de la multiherramienta ¿no? De tecnología, de la sonaves, ahora mismo no eh, Nave, ahora mismo no Es este, ¿no? Es esta de multiherramienta Ahí tenemos una Vale Este añadir espacio para la multiherramienta Pero nos pide un montón de cosas no tenemos un montón de unidades y nanite Bueno Vamos a ver Ser vivo sintético, humana inteligencia Sensores parece adaptarse a mí Que el verso habla a un volumen adecuado Muy bien esto, de esto, a ver herramienta Comprar, no, no es lo que quiero Comprar, pues no lo puedo instalar aquí no Es lo que quiero A ver, creo que aquí No lo sé Instalar espacio, sí, sí, lo tenemos, esto es o sea, vale ok Aunque tengo ahí cuatro de sobra Pero ahí no Añadimos esto Y otro más Era lo que yo quería Toma ¡Oh ahí <ríe> Muy bien Vale Pasada Estos logros, tío Quiero hacer lo de la flota Esta lo de la fragata, ¿vale? Esta fragata la venta en flota De cargar o itinerante Seguro que tengo que hacer más cosas por aquí Por la tienda, pero... Es que no sé, tío Me quiero ir Ya El panel de cableado y Qué rico el panel de cableado Necesitábamos ir para arreglar nuestra cosilla Plata Les puedo meter Queremos cobre No sé si habrá ahí la tienda Cobre Por lo que sea, por lo que está Un de cobre nos vendría muy bien Eso por ahí Nuestra nueva nave, ¿vale? Que vacía Porque lo hemos vaciado esto es lo que tendríamos que... El hiperturbo, tío Célula de curvatura A ver si podemos hacer una De curvatura... Vamos a ver Aquí está Almacenamiento con almacenamiento Me lo hago Almacenamiento de la antimateria Aquí está Vamos a Vale Hombre, no No tengo ahí antimateria de sobra Célula de curvatura Ahí, dos Pues oh, muy bien Y ahora cargamos, ¿vale? El hiperturbo ¡Wow! Se han metido los dos, ¿eh? Oh, oh, oh, oh. ¡Ojo ahí, eh! Ha pillado un par de ellos más ¡Madre mía! Vamos a chupado ahí. Cargamos. Mira, los 100. ¿Qué os parece, chavales? Y ahora podemos instalarle más tecnología a nuestra nave. Vamos a ver. Circuito falsificado. Eso, no sé, eso creo que es algo de contrabando, sí. Titrio, rayo de fase arma de energía de nave espacial Rayo de alta energía, ya ves Tengo alguno en ese o algo No Puede estar muy bien, eh El infracuchillo también, tío No sé, son armas todo esto, eh Precisión, rango Mejora el alcance Y la precisión mmm, El de positrones Presión del calor de rayo de fase. Y recarga el escudo al, al impactar. Ojo que se lo pongo, ¿eh? Ya ves. Ahí está. El delimitador de furiar este. Está la hora. Vamos a poner a tope, claro. Todo lo que pueda. pues Que no interese. Reflector de escaneo, de cargamento. Eso está muy bien, tío. Porque te escanean y, y te fastidian, tío. Yo creo que el arma de rayos puede estar bien. Vale. Carga los escudos, sí, tío. Yo creo que puede estar bien. <ríe> Como tengo. Tritio y panel de cableado, pues venga, a construir. Luego, la tecnología se puede desinstalar también a una mala. Lo tenemos. Supercargador. De fragmentos el alcance y la precisión la arma de nave de fuego rápido, acelerador de cuchillo uff puede estar muy bien ¿eh? Estos es de positrones destrucción extrema a corta distancia, bueno, muy puede ser la leche acelerador ¿eh? <ríe> de infracuchillo balista de ciclotrones me pide diosita, tenemos poca Cámara de no me hice alguno, pero bueno Doctor de cadmio Tiene llegar al cuerpo estará instalar de rojo raro Y el que me interesa es el que me lleve a los verdes, tío A ver Pero bueno, puede estar interesante este también Eso Ya está, ya no tengo más pues Parece el instalado, tengo un par de huecos Tampoco me quiero poner muchas mucha armas Creo que el motor de cambio este Evitar un ensamblaje rápido Cuando se intente llegar al cuerpo a el rojo horror. No sé si va a llegar Algún <risa> Pero bueno Se instalo porque podemos instalarlo, ¿vale? Tenemos las piezas Si no, es un rollo Tenemos un hueco más Tiene una pieza que podamos instalar Este sí podemos Supercargador de fragmentos nos da más precisión y más rango. Está muy bien. Es algo a pensar también. Este parece que es un arma, ¿vale? Que lanza bolas de metal líquido. Normalmente eficaces contra cascos de naves sin blindaje, ¿vale? Pero para eso tengo el. Los misiles, aunque se podrían cambiar los misiles. Pero bueno. Estos es depositrones también. Destrucción extrema a corta distancia. Se puede estar muy bien, tío. No, que rayo de fotones instalamos este un nuevo arma tío ¿Qué os parece sonador Q Ahora Un, un fracuchillo de la nave pero no tengo instalado el fracuchillo creo Fracuchillo es este habría que instalarle también y, y ya no tengo huecos para los dos Pues nada creo que va a ser el este vale Aunque el de dispersión del calor viene muy bien Para que no se te caliente tanto pero creo que este arma puede estar muy bien a corta distancia. Instalado. Y nuestra nave a tope, ¿vale? Eso es lo que mola. Tenemos por ahí un par de huevos, podríamos abrir. Pero no va a costar trabajo. Oye, pues muy contento, ¿eh? voilà ¿Cómo vamos? El núcleo de curvatura, el indio. Dos hipernúcleos necesitamos. Tres hipernúcleos Y dos ordenadores cuánticos Pero bueno Para mejorar ahí el carguero, ¿vale? Yo creo que muy bien, vamos muy bien ¿Este de dónde era, tío? Este del guante, ya, ya Este me lo voy a tener que poner En mi traje, ¿vale? Aquí okay. tiene que ir conmigo Y estos, tío Escudo defensivo de la nave Claro, ya no tengo hueco Vale Estaría muy bien Sería tipo escudo Mira, lo mismo le puedo quitar a este, ¿no? Defensa de uranio, potencia del escudo Más 7 Yo creo que si le pongo el otro Escudo deflector A ver, vamos a quitar este Cenamos. Estaba por aquí el otro, ¿no? O lo he soñado yo Sí, estaba por aquí yo creo Me deja ponerlo Ahí. Bueno. Aquí de momento, vale. El guante NBQ. Defensa de uranio que nos daba un 7%. Este. ¿Qué hace el amigo este? Potencia de escudo más 30, hombre, claro que sí Ya ves, chaval Todas estas cosas hay que cambiarle, ¿eh? ¿vale? Este no viene muy bien, menos 20 de lanzamiento Si tuviéramos alguno mejor Pues mucho mejor A ver, escáner, lo puede mover, sí Deja No, no me deja Ay, qué lástima, vamos a tope De tecnología, no, por cambiarla Vale Por esta, por ponerla junto con ese, pero no me deja Bueno, no pasa nada esta que la tenemos en C. Pero bueno, que vamos bien, ¿eh? Estamos ahí a tope, mejorando. Yo creo que es fenomenal. Faltaría lo de ampliar la flota de fragatas. Flota de o itinerante. Vamos a estrenar nuestra nave, ¿no? Ahí la tenemos. Seguro que me deja alguna cosita por aquí, por la estación espacial. Pero yo creo que vamos muy bien, ¿vale? Me bajo para que grabe, aunque grabe de vez en cuando. Pero nos vamos con la Ushashi. Quería cambiarla también. La, el nombre, no sé. A ver, Ushashi. Ushashi. No me diga. Ah, pues sí. A ver, mi nueva nave. ¿Qué le ponemos? Nave bandolero. Va a ser un poco ahí, ¿no? Bueno, una nueva nave le podía haber puesto, pero bueno. Sí. Nueva nave. ¿Qué os parece? Cambiamos el nombre y todo. <ríe> y que nos vamos para el espacio. Aquí? <ríe> a luchar contra los piratas. Esto. Jane Austria. Su ha Fallado. Bueno, me da igual. esta de escarcha, cobre, diosita, cobalto. Vámonos. ¿no? Es que nave ahora rarilla esta. ¿eh? Lleva ahí como una antenilla, tío. <ríe> Mira tu foto. A ver, a ver si encuentro más. ¡Más fragata de estas, tío. Ojo, que tengo por ahí, señalado. A ver, se me había señalado algo. Azul, ya no lo veo. Sí, sí, tengo lo de la... ¿Veis la...? Señala, tío, pero... Estarán en otro sistema solar que yo. Bueno, que estoy dando todo, todo el rato huerta. Esta es la mía, ¿vale? Que está así. La tenemos ahí, pero luego los marcadores verdes, son del mapa, no. No los tengo claros. galáctica. Mira, ahí tenemos una estrella verde y todo, tío. No sé ni para dónde tenemos aquí, ¿vale? Estación del ala, no. Núcleo galáctico. un poco Exploración libre. Quiero ir a la verde, tío. Así podemos ir. Y pa. A la verde, ¿por qué no? ¿No verde o okay, qué, tío? No tengo ni idea Si le quiere motor de Merilio Que no tenemos <ríe> Sí, puede ser por eso Puede ser que sea verde Y por eso no deja ahí, ¿eh? Ya Otra cosa Esta parece que es roja Sí, esa es verde sin duda Lo que pasa es que no podemos, ¿eh? Nos hace falta Merilio para poder ir A la verde, oye ¿eh? Pues bueno, bueno, aquí donde estamos, ¿no? M9, esto que, madre mía, que sistema más malo, tío, para quedarnos. Este. E2. No, no, y encima necesitamos también el motor de Merilio. F3. Qué un de sistema, chaval, esto es la leche. Esto ya, bueno, bueno, bueno. F1, tengo un F5 Eso es lo bueno Yo estoy perdido, ¿vale? Con tanta estrellas, ya me he perdido Me gustaría eso Lo de la naves estas, tío Que nos pide Mira tu flota A ver, quiero Si las pierde, las pierdo, tío Pierdo la señal No están para allá ¿Este es malo o ¿Qué pasa? Seguro Sin parcial está con cubierta. Gran actividad de, de centinela. Eso no me interesa. Necesito fragatas de esas, tío. Vienen cuando yo llamo a la mía o yo que sé. Anomalía. Mar carguero. ¿Vale? Escuadrón, también lo podemos convocar No, no ¡Odio! Oh, a convocar al escuadrón ¿Van no, tú? ¿Para que me ayuden? O yo que sé Ese es mi escuadrón De mi... Guay Vienen viene mi fragata Y mi escuadrón, guay No menos que me ayuden Si viene alguien chungo Pero necesito fragata De esas, tío Que vienen también ahí De buena primera esta fragata a la venta en flotas de carguero itinerante. ¿Tú qué? ¿La de las buenas. Las que tiene la estela amarilla, creo que son las nuestras. Vale. Bueno, me ha dejado ahí mi carguero. Oye, pues va muy bien esta, ¿eh? ¡Ojo! ¡Qué bien va! A ¿Vale, ¿qué tenemos? Que qué es, tío? Esteroide rico en el tritio. Bueno. Ah, me las ido a piratilla. Eh, eh, eh. Me lo paso, otro. Oh, tío, ¿Cómo corre mi nave, tú. Vamos a ver. Ahora como disparo. Vale, vale, vale, que me voy, que me voy, que me voy, que me voy. ¡Toma! No, ¡Que tenía el lanzacohetes! Buah. Rayo de fase. Vamos a probar otro, ¿no? Acá entre Tres, tres da uno. Y <ríe> aquí hay menos, ¿no? Nos que vamos a tope, ¿eh? Una estrenadecilla. Buah. Bueno, podemos cambiar también las telas ¿no? Como esto. Necesito lo de la Fragatas estas, tío. Eh, quieto, quieto, quieto. ¡Oma! El tritio. No es lo que queremos, pero bueno. <risas> Madre mía, ¿qué fue acción espacial ahora no me sale la no, para allá no para ese planeta yo que sé pobre perrita de la actividad de centinela no y <ríe> si tiene gran actividad de centinela no Vamos para apuntar con esta ¿eh? con la otra apuntaba mejor creo Ayer de fase cañón de fatones vale toda la vida guay Eyector de positrones, tengo que probar eso también <risa> fragata a la venta, tío. Ojalá pudiéramos encontrar algunas fragatillas. No sé si llamar la anomalía espacial para que venga también o algo. No lo no sé. Carga térmica. no. Se, ca se carga ahí muy bien. este Está muy lejos esto que tío No lo voy a comer Sí, le estamos haciendo daño Pero no veo que me esté dando material No sé Sí, ahora, pero vamos Antes poquito, eh, macho Qué guay, bueno, nuestra nave, tío, nuestro escuadrón. ¿Cómo mola? ¿Vosotras qué? ¿Dónde está vuestro... Nuestro carguero? Amigos. Va muy bien, se nota el... la velocidad con esta, ¿eh? La otra iba como más lentita, ¿vale? Y un campo de asteroides, pero bueno, que no es lo que queremos. ¿Qué ¿Una luna? que es esto? ¿Un planeta? Más ceroides con tritio Dice lo que eres Esto me lo ha dicho, que me mate Pues sí que está lejos Vamos a probar nuestro motor de pulso Este es magmático o sea, De fuego, tío Venga, a ver si llega algo, alguna fragata de estas, tío Algunas veces me la he encontrado Y no sabía yo, ¿vale? Y ahora que la voy buscando, pues no me sale Lo típico Así que vamos a ver si damos una vuelta o algo Y aparecen por algún lado vale, en 30 segundos Así que muy bien Venga, vamos 30 detectado, sal de El salto, ¿Vale? manda ahí una señal ¿de acuerdo? a ver lo que nos dice este, amiguete Que no tengo muy claro lo que quería decir, el mercader parece dispuesto a negociar. Vale, examinamos el manifiesto de cargamento. Mira, casilla esta, pues esto no interesa, vale, carísima. Esto se lo damos a los corvas y cogemos reputación ahí con ellos, pero es que no es lo que quiero. Ojo, el cubo de convergencia. Las cositas ricas tiene este pavo comerciable que usa los corvas para almacenar información histórica y cultural. Cuatro Yo es que no sé Esto para qué sirve, ¿vale? Buah. Ah, sí, sí Los pillamos Estos los cubos de convergencia en, en las cuevitas Vale, vale Son medio kilo pero bueno, bueno Compramos no Mojo nada Rey de gamma Esto es para Para allí Para nosotros Hacer plantitas y tal De momento no es lo que quiero ¿Vale? Ya no tiene más nada Y como no le voy a vender Más nada Vale, yo creo que no... Vamos a dejar por ahí. Son como vendedores ambulantes que te van por ahí, por la galaxia. Okay. A ver si me sale algo más interesante, tío. Esto con cubierta y el otro planeta que estaba más cerquita a nosotros. Me salen fragatas, tío, que es lo que yo quiero Puedo ponerla en puestos comerciales Mal escáner, vale Comercio detectado, me dice No, tritio, no quiero Quiero... aquí, ¿no? Vamos otra vez para allá, a ver Yo qué sé, chavales Puesto de comercio No marcamos, ¿vale? En tres días, porque va a ser menos, bueno, vamos ya Tres, dos, uno Ya Ahí vamos Vale, y vamos a tratar De hacerle menos tiempo, y bueno encontrar, es que no sé cómo, cómo comprar las fragata estas para ampliar nuestra, nuestra flota está costando todo mucho trabajo pero bueno, eso es lo que se trata también que luego te da mucha alegría encontrarte con vehículos nuevos y cositas estos son logros, esto es otra historieta expedición esta, venga vamos para allá vale 3, 2, 1 ya, ya me da igual el ese ya no ya no salto y 20 segundillos estamos ahí así si luego cuando salgamos de aquí de, del planeta o algo me sale cargamento o algo dando la atmósfera vale Nada más que lo del tritio Me gustaría que me dijera lo de la Que claro Nos fuimos de El sistema solar de este Tenemos la otra nave ahí Estrellada Los cargueros Creo que la puedo marcar incluso ¿eh? Mira ahí Cuánto Aquí vamos a aparcar, ¿vale? Ya, ya Tú como siempre Aparcamos aquí Ha marcado Canela Ahora me saldrá ahí La bueno, tormentilla, ¿vale? Para allá ¡Corre, que viene la tormenta! <ríe> Aquí estamos a salvo Destino alcanzado A ver, los corba estos No dicen algo A bueno, hacemos un regalito Okay. Y le pedimos ayuda para el dialecto. Ahí Eso hay que hacerlo prácticamente con todo Vale El que sea, me da igual Este mismo A mí me gustaría ampliar mi flota de fragatas, tío Tendré que buscarlo O algo hacerlo fuera de cámara o lo que sea. Ahora aparece sobre un rompecabezas complejo. Lo veo ordenando códigos, superponiendo imágenes descifrando cifrando rutas, runas ancestrales. Siempre me recuerda a lo de los monolitos que hay por toda esta galaxia. Vale, unos monolitos alienígenas y tenemos que ir descubriéndolos también. es Una de las razas, los corvas estos Que son así como, yo creo que son como ordenadores Como máquinas, ¿vale? Son... Cibos, prácticamente Parecen humanos, pero No lo creo Y desde luego el título no Dice No Man Sky No hay hombre en el cielo, ¿vale? O sea que la humanidad, lo mismo, ya Aquí en estos años se ha ido Al Valhalla y ahí está cuatro razas, de ¿vale? es nada más Así que bueno Vamos a ver Solicitamos ayuda ¿Vale? Ahí Este mismo de amistad es que me da igual Antes lo elegía, ¿vale? Pero ya me da igual Hay que ir aprendiéndolos todos Así que Venga, ya le damos otro regalito a este Ahí A que esté contento Claro que siempre. Venga, reputación aumentada Aquí bueno Estamos a salvo de la tormenta, ¿vale? No sé cómo Porque podría entrar por aquí el aire Pero no Seguimos Este ya No sé si he hablado con él o algo Pero le doy el regalo Ok El doble que está ahí de atrás Es geólogo Vale, Solicitamos ayuda. Ven, la tecnología ahora. Le damos un regalito para que esté contento. Perfecto. Si practicamos lenguaje de ese, pues nos viene bien también. Si acertamos, si no, nos va a la reputación. Vale, tener cuidado con eso. Ok Vamos a ver ¿Qué más tenemos? ¿Queda este o qué? Vale, ese hemos visitado ya El lodo duente puro Este creo que no Venga, ahora vamos con los corbats Carapacho ¿su qué es? Carapacho Madre mía Carapacho Y, okay. no me contento Y subimos ahí la reputación Esto sería aquí Terminal de comercio galáctico ganadores cuánticos Creo que me pedía algunos, Pero vamos, eso los podía hacer No sé, comprar alguno Leado hidráulico lo mío, pide más, yo que sé, tío El lemio, ¿esto qué es? está pura y uranio Ojo, ¿lo ves? Todas estas cosas, tío Y 600, que carísimo esto, tío Tanto no puedo comprar Yo Pararé... Dios, qué muy caro, voy a comprar 5 Por tenerlo en material, ¿vale? Amonio, amonio Ay, el amonio Medio ambiente tóxico. Vale. Y luego la platita. Es cara, pero bueno. Se la compramos que luego no la pide para todo. Ya, ya. Eh, pues ahí estaría. Esto. Tenemos que seguir buscando cosas. Podría plantar aquí. El disificador de señal. Pues sí. Me deja. Hoy pues que lo planto. Y ahí lo que, que lo utilizo. Para localizar estructuras cercanas. Hay un par de logros que se me han quedado ahí incasquetados. Allí me indica algo. El noroeste. Asentamiento menor. Habría que ir, eh. A ver. Lo he marcado, me lo está marcando todo el rato, ¿vale? Me llevo esto Lo recogemos Vamos a ir como para el noroeste Seguro que hay más cositas por aquí Pero bueno Vea, eh, aquí está el puesto este de comercio Ya os digo, esto no sé si podré Reclutarlos, creo que no A ver, tengo el escuadrón completo Pues nada No, bueno, está guapa mi nave ¿Qué os parece, chavales? Una chula del agua Que es rarísima, ¿eh? Una nave súper rara Pero bueno, ahí vamos Al noroeste ¿Dónde? Que me estrello <ríe> El planeta helado este Ahí vamos Ya tengo vehículo y todo A ver aquí si podemos aparcar Sí, sí, sí, sí Fenómeno Apárcate bien, ¿eh? andolero Ahí Ahí nada no salga del parche Muy bien Cogemos esto Habría aquí algo por ahí, ¿no? Hay una... Allí Tengo a llegar allí A la baliza Muy importante Baliza Guardar y trazar Estación de los drop Caneando Tú que me da, amigo Sí, no, como siempre hoy hay unos Tentáculos que no veas, tío Por ahí algo chungo, ¿eh? Es era? Tentáculo eso <ríe> Ojo Venga, seguro que hay muchas cosas Lo más importante ya lo hemos hecho, ¿vale? Los contenedores esto me da un poco igual Están destrozados Además Mira por aquí Mira, hay aquí un Okay. Munición de proyectil Mira, hay una amigueta aquí Yo siempre entro por la izquierda Voy buscando por aquí, por la izquierda, ¿vale? hasta nuestro recorrido Para no dejarnos nada Ya ves Si sí me lo llevo, ahí está el puesto de comercio Aquí, investigar este cimen Y otro rifle que te Puedes comprar o, o lo que sea Vale, susurros de De Kunork Ahí estaría, la podemos comparar Pero vamos, que no, no lo veo yo este ¿eh? <ríe> Yo lo veo Rifle de 23 Bueno, la verdad que sí mejora el nuestro ¿eh? Mejora en Cuatro espacios Claro, tengo que sacarle otra vez toda la tecnología Y toda la historia, tío <risa> Lo podría comprar Pero bueno Buscamos otro mejor, ¿no? Que os parece que tenga más Es es el mío que tiene un 1500 de daño Tiene más espacios, pero no lo voy a cambiar Ni voy a comprarlo de momento Antes que veamos otro mejor y tal Venga, Tenemos este lente Amiguete, ¿qué pasa contigo? Vamos a hablar con él Vamos a entrar aquí registrarlo <ríe> me siento ah no, que es para darle ahí vale, esto es una pantalla aquí, vamos a hablar con él venga, vamos a ver. ya, ya que le damos está raro, común, no común conozco poco de su especie ya a darle metal raro Venga, a ver si se pone contento Vale Es evidente que mi ofrenda es la que él esperaba Hemos hecho bien, ¿vale? Hemos dado la máscara Coloca su mano de silicio en mi visor y me da la gracia transfiriéndome palabras de su ente Ahí está Ahí hemos aumentado Venga, pues Genial No tengo para darle regalo ni nada ya, Vale Venga Luego, Tenemos aquí el... La entrada el amiguete este. A ver. Planos. Nanites. Vale, tenemos poco. Y por eso no. Circulador de onda. Tiempo de recarga y tiempo de escaneo. Está bien. Y el lanzador de cañón. Ahora del lanzarrayo. Ojo, eso está muy bien, ¿eh? 90 nanites. Lo podemos construir y todo más disparo por ráfaga, reutilización de ráfaga, menos 31% de retroceso. Vale, no aumenta la precisión del de lanzarrayo prácticamente. problema me lo compro, tío. Yo que sé, vale. Venga, pues ahí lo tenemos. Esto nos puedo comprar y tal. Tenemos un montón, va ¿vale? ir para, para nuestro rifle, vale. Aplicar vidrio, dice. Instalar ionizador de cañón. Vale. Voy pone abajo. Tenemos aquí uno. El cañón también. Ve <ríe> como tenemos todo. Ahí, vidrio. Perfecto. Y para de cableado. Pues eso. No, hay que guardarlo todo. Porque nunca sabes cuándo te va a hacer falta. y <ríe> pues estupendo. Mejorado nuestro rifle. Canción de la noche. <ríe> Toma ahí, toma. Uf, uf, uf, uf, uf, uf. Se ha quedado bugueado. Y yo, tranquilízate. <ríe> vale. Este lanzarrayo. Nuestro arma. Y aquí para coger materiales. Muy bien. Y me quedaba este, creo. Urano y cobre Cobre necesitamos un poquito El uranio nunca viene mal Vale Bueno Pues yo creo que esta De esta está muy bien Pero nos vamos ahí Genial pues Ya os digo Podríamos sacar incluso o sea, con el intensificador señal otra vez Aquí Lo colocamos Ojo en el bicho ese no me fastidies tú Vale, estos son módulos de tecnología Y todo que viene <risa> El alien, que viene el alien y nos come Está por debajo que tío, no puedo bichearlo Ahí sí, vamos Salta afuera <risa> No puedo, no puedo Estoy aquí enfriando y no puedo Venga, vamos por esto estructura No es lo que más me interesa, la verdad Ya me gustaría coger una fragata de esa ¿A dónde me indica ahora? y Torre de holocomunicaciones Bueno Vale Otro puesto de esto avanzado y tal pues nada, uh, los tentaculillos hay otro bicho por ahí Pero bueno Se nos ha escapado Si sí lo veo Vale, ah, como no lo veo Pues me llevo esto Y nos montamos la nave, ¿vale? Bien. Estamos En nuestra nueva nave Vamos para allá Tenemos despegue No me lo marca, pero bueno si es infinito esta vez eh, que aquí cuidado cuidado cuidado, cuidado. podemos sí es lo que yo quiero despacito sin estrellarnos bandolero aquí este es para aterizar también ah claro que me puse eso por eso no me, ha, no me ha costado el despegue hay que buscar esto por lo mismo me quedan 15 horas para completar el objetivo tío y no sé cómo hacer el, el cañón de fotones carga térmica no sé cómo hacer esto tras de misión Comando una flota de fragata Flota de cargar o itinerante Ahí teníamos a estos tíos Cabar carga valiosa que Seguramente Es que no lo sé no es para Para abrir los contenedores de carga Esto no era lo que queríamos Tiene que ser esta A la fuerza, vale Ampliar tu, tu flota. Y Nos falta este también, tío. Está la base de cargar de otro jugador. Este también lo tengo un poquillo ahí. Difícil. Primero debo unirme a un su círculo. Que no encuentro yo jugadores de sus cara a cara. Lo tengo en el online. Opciones de regla la tengo abierta. Vale. A ver si ¿sí se ha quedado abierto esto de en realidad Sí, lo tengo activado Vale Plataforma y todo Pero claro, no tengo a nadie De visitar su carguero Y no tengo Estos jugadores cercano No hay Debería mirarlo ahí en alguna estación espacial o algo la anomalía Bueno, no sé Ya os digo que es difícil, tío A ver si está esto y ya está, a ver Creo que está muy bien, desde luego, por hoy Me faltan dos, esos dos Logro O lo que sea, no me sale Pero bueno He avanzado un montón Yo No quería que Pudiera haber llegado tan lejos Venga, esto está abierto tenemos que subir ahí arriba Nada más para allá A ver aquí el sistema holográfico este Y podríamos cambiar la vista Pero bueno Aquí, mientras no nos caigamos Todo va bien Va solo automático Bueno, se la puede dar para arriba Pero ya está Se coge solo a la escalera Y ahora para aquí Cogemos este Que nos sale aquí si nos sale el Artemis o qué no hay más llamada entrante esto, esto no me sirve para nada creo a ver ahí me habla en un par de que no están disponibles bueno no sé Vale hemos venido aquí para nada Creo que esto se debería de abrir salió un holograma que no salió con el Artemis a ver Especificador de señal Edificio Asentamiento menos Bueno, bueno ha señalado y todo, ¿no? No lo que quiero, ya os digo. esto. lo que queremos. Eh, me, me he tirado. Me he recogido la escalera me he tirado. De la otra manera lo no tenía mejor. Esto aquí. Vale, ahora me tengo que tirar por aquí para abajo. No me voy hacer pubita. Eh, cuidado. Vale, se ha cogido automático en la escalera. Eh, los bichillos estos ¿Qué tengo? Toma oh ahí Uloso... Ulos... Ulosubosica <ríe> Especie de gusano, ¿vale? ¿Y aquel? ¿Es otro gusano? La bueno, será era el mineral, vale, vale Que me quería que era un... Un vehículo, tío, pero no Podemos desplegar el nuestro y todo Tentáculos, vale Tiro ya y no nos ha hecho pupita ¿Y qué? me hacemos Vale Pero Voy a dar aborto de la anomalía espacial Pues venga, vámonos para el, para el espacio Ya está Llamamos a la anomalía Y a ver qué pasa Porque todo esto lo podemos hacer En, la, en nuestra partida, ¿vale? Todas estas cositas Salimos aquí de la interferencia del planeta Señal de emergencia detectada. Ya estamos Esto es lo que nos interesa, desde luego, creo yo, no sé Por favor, ayuda, ostras, le están disparando Cargueros cercanos, bien, bien, bien Vamos, vamos, claro Vamos ¿Dónde están? ¿Dónde están? Estos ya los piratas Estoy un poquillo perdido están las piratillas. Están disparando ya, ¿no? A me tengo que situar. Aquí estación espacial. Están en esa peña, tío. Mi nave principal. Se ha socorro allí. Llegada de una hora. Vamos para allá. Amigos. están atacando a este. 19. Mira que lo vi ya el motor de pulso, eh. Y yo no me. Ah, vale, trayectoria no segura. Vale, vale. Esto, esto es lo que yo quería, tío, estas naves. Estas naves para poder. Estos son los malos. Pues venga, chavales, vamos a ver. Hasta <ríe> que las naves de hostiles, vamos a ver. ¿Cómo hacemos esto, vale? Eh estamos ya a guerra, ¿eh? Ya hemos escuadrón o qué pasa? Para galáctico. Toma que alguien y escuadrón. Cartano, vale, el cuadrón lo tengo, vale, vale. Tengo que encontrar la, la navecilla chunga Vamos a por ella ¿Dónde están amigos? Ahí Vamos, vamos, vamos ¿Qué caño tengo? Caño de fotones Pero de alcance No lo veo Pero bueno La otra nave me iba mejor Cambio Carga térmica Lanza cohetes Toma, uno destruido Rayo de fase Cuidado ¿No ¿Está por ahí? Cuidado, cuidado Que no, no ya con la nave esa chunga grande. Quiero el. ¡Eh! Tengo que por ahí. No, no. Estoy dando, ¿eh? Creo que estoy dando bien. Dale ahí! Y reventando. Eh, una reventada. ¿Cuántas me quedan? Cuidado, cuidado. Nos bueno, se llama aquí con la grande. Eso no nos interesa. Vamos, vamos. Cuidado, este, metodito Bueno, está muy grande. Dios, centinela por dispararle aquí. Bueno, la que se va a liar, chavales. La que se va a liar, tío. Estar entrando en rango de combate Bueno, la que se va a liar, tío Tengo que ir fuera de alcance Maldición Vale, lo estoy dando, ¿eh? Vale, reventado Con el lanzacohetes es fenómeno Niño de faltan, ¡Eh! Cuidado Se que nos revienta Toma ahí no lo veo bien, tío. Ahí sigue tirando. No fue. A ver si lo podemos coger la tela. Ahí. Y ahora te reviento. Toma, reventado. Nos vemos otra vez. Odio, oh, cañón de fotones. Nos salen hacer las centinelas Sí, tío, son centinelas macho. reviento bueno, con este arma, ¿no? <risa> y yo, que hay mucho Yo quería sus naves esas ¿ah? Que si llegarán, tío Tenemos que huir Tengo que meter una de estas naves La gata reclutable eso es lo que no interesa Está muy lejos No me quiero estrellar o se recluta esto dando ahí no de alguna manera o qué tío por aquí no cuidado ¿eh? el técnica lance cohete rayo de fase ay mira tenemos el, el profundo Aventado Vale A ver si podemos entrar No le puso desactivado Ya, ya Yo como si entre aquí, tío una fragatilla esta Ay, que me da. tío Quiero reclutarla y no puedo No me quiero estrellar contra ella No se puede entrar aquí De alguna manera Mira que llamó a la mía, eh Dios, que nos en el escudo osodio ahí como sea buscando la fragata tío y no me están reventando tío Una anomalía no va a llegar mi carguero Ay, ya se me ha ido me están reventando no sé carguero porque no viene tío referencia espacial no se puede curvar el carguero aquí o oh, vaya rollo <ríe> Ayudarme, compañero centinela, este es ¿no? Ah, queda uno, ¿eh? Parando con todo lo que tengo, tío Ahí, quitarle el escudo Dale No tiene escudo Ay, ya se la ha puesto otra vez Voy cambiando y voy disparando, tío Ten el escudo puesto Venga, queda uno, tío En el escudo Y matarlo Ven He ido Que no venga más, por favor Esa entrante, bien Ojo Uf, que lo hemos conseguido Viajero, capitán, la convergencia sabe que busca nuevos reclutas para tu flota Si lo necesitas, que estamos para ayudarte Bien, bien es, Era eso, tío Era un placer convergencia nuestra nave con tu flota, viajero Guay, tío Aceptar Encima me da unidades, ¿y rollo? Oh, que vienen más, ¿o qué pasa, tío? Vaya historieta que No me dejan ahora Primera técnica, no, no a este tampoco Vaya de fase Ahí, ahí, cañón de patones, Este es nuestro el Cañón de patones Y luego la, la misila o el otro este Es que quita un montón Parece que no, pero Tengo ya el, el escudo quitado, ¿eh? Liquidado, ¿no? Aunque okay. Vale, se va Uy, casi La cohete Ay, ya no Pues toma este fundo ahí conmigo Leventado Quedan tres. Dame un poquito de escudo, ¿vale? Está la cosa chunga. Cañón de fotones. Vamos, vamos, vamos, vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos. Toma. Vamos. Se reventa ya. Toma, otro. Quedan dos. Una vez que le coge el rollo está todo guapo. Ahora con estas armas que tenemos, esto es de otra cosa. Chavales. Lo voy a reventar. ¡Lo voy a reventar! ¡Toma! ¡Otro! ¡Queda uno! Queda uno, ¿dónde está? Oh, Os digo que llegarán, tío. esto no paran de venir, tío. Y no podemos entrar. A ver. No me quiero. Voy a aquí, tío no nos deja Ay, que vienen cuántas tíos no me a cuántas vienen dándole la vuelta aquí al a ver si le encuentro o no le encuentro la, la entrada esto ¡Oh, se está disparando y que me revienta está hecho cerrado lo que sea no podemos entrar cargar me ha tenido harto, ¿eh? Centinela Toma Ush, Si lo reviento con el cañón de positrones ¿eh? Cañón de cohetes De despase, que te persigo Te persigo, te persigo con cañón. mi cañón Mira Toma, echa Te doy, te reviento ahí ¿eh? Toma, los no, cohetes. Con citrones Para con todo Ay, que nos dan, que nos dan, que nos dan, que nos dan Que nos funde Uh, tenemos ya poco sodio, eh Para el escudo Venga, cañón de fotones Vamos Me quita 3000, eh ¡Uy! me ha reventado! ¡Guau, que quedan cuatro, tío! Vamos a poder con todo, ¿eh? Uf. ¡Ah, es que nos funden ahí, eh! Damos ayuda ahí ¡Venga, otro! ¡Vale! ¡Venga! viento <risa> no se <te acuerdas. risa> Siéntate ahí, hombre uy toma no se llego tío a darle me está hinchando él también menuda batalla eh! esto me hace estar chaval ha ha caído ha caído ha caído ha caído ha caído! ¿Qué me van a venir más, estoy un poco agobiado. No sé si llamar, la llegarán, en Cachi. Me van a venir, tío. Venga, vamos para la anomalía. Que me centro un poco. Oh, Dios, que me la ha comido la anomalía. Ha pasado. Oh, oh, cuidado que destruimos nuestra nave. No, no. Ha pasado. Para mí que me estrellan una de estas. Lo mismo son hasta las chungas, eh. No sé, fragatas aquí, tío. Está ¿Eh? la anomalía, que la he perdido. <ríe> Dios. Aquí. Aquí que no tenemos escudos, chavales. Ay, ay, ay. No, pues ya no. No vaya detrás de ellos. Que nos funden otra vez. Si quería meterme, tío. Eh... Mío, mí, de mí, oh. Toma, chavales, logrado escapar de los centinelas Madre mía, la anomalía Buah, <risas> nos salva la vida Quiero haber cogido otra Fragata de esa, que nos decía Uff En 15 horas acaba la expedición, completamos todos los objetivos antes de que se del el tiempo si no, para nada los perdemos. Y la partida guardada se convertirá en modo normal cuando se acabe la expedición. Este es el sistema. Venga, pues grabamos ahí la partida. Uf. Uf, que nos ha costado, chavales, la batalla espacial, ¿eh? Poca broma. Me quedo ahí sin sodio. Uf. Ahí está el nexo. Y el nada. Y el otro. Estamos en la anomalía. Venga. No es lo que creo Aquí Si está la base de carga de otra persona Estaría bien Decía que Aquí A ver Los jugadores directamente cargar De la lista de guardar cercano a las opciones de red no es lo que dice sí. Vamos Red antes la lista de jugadores cercanos nada no hay nadie vale no hay nadie para invitar ni nada tengo el multijugador activado y todo eso se me va a quedar y ese logro sin hacer es lo malo vale luego era el de las 5 no Amplía tu flota bien ya tenemos dos tío está muy bien Podríamos ir a por las... Tres más que nos falta. No sé cómo la haremos Como sea, como esta... Como esta forma que hemos hecho Está difícil contra las piratas, sí Pero los centinelas son muy chugos Y vienen más y no paran de venir Y al final te matan ¿Vale? Pues bueno, no sé si me dará tiempo Pero yo creo que hemos terminado la expedición, ¿vale? Por aquí, es que esas dos se me quedan colgadas son bastante difíciles y, y largas de hacer, ¿vale? Si tuviéramos más tiempo, pues podría intentarlo pero bueno no ha podido ser esta vez en la siguiente seguro que lo que lo hago vamos vale estamos aquí con nuestro cortocircuito espacial espacial me he mejorado bastante un montón de cositas ...mira ahora como vuelo con el exotraje y todo tengo un montón ahí de, de cositas vale pues bueno pues ahí estaría yo creo yo que ahora está muy bien me he divertido bastante con la petición ya sabemos cómo hacerla para la próxima vez en la que salga La número 9, pues vamos a por ella Así que bueno, cuando se acaben las 15 horas Pues imagino que nos pasará todos los datos a nuestra partida Y a ver si podemos continuar, ¿vale? El viaje espacial Pues nada, esto sería la expedición, yo creo ¿Vale? Míralo, cómo nos busca Está muy chulo Yo he flipado ahí con la batalla espacial y todo, así que muy bien nos ha pasado genial Seguimos ahí en la serie Y espero vuestra atención Pues nada, chavales Chicos y chicas espaciales Viajeros espaciales Un saludito para todos A los que os gusta el espacio Y la supervivencia espacial Chao, chao